Hola, bueno, eh, estamos acá en un pequeño video que les voy a explicar qué tan largo es Rutazas Si no saben lo que es Rutazas es un mundo de Minecraft en el que construyen montañas rusas muy, muy largas Pero muy, muy largas Y ya, ahora van a ver qué tan largas son Ustedes se acuerdan de la ruta de tierra, ¿no? Muchos dijeron que esa ruta era muy larga Era bastante larga Y la verdad que no, no, no es para nada larga, es muy corta <risa> O sea, comparado con todo Rutazas eh, es muy corta Y les voy a mostrar por qué esto que están viendo acá Es una especie de imagen en escala ¿no? Esto que están viendo acá es la ruta de tierra Más o menos, ¿no? para que se den una idea Estas tres rutas Son Bueno, son las siguientes tres rutas ¿no? O sea, la de madera, la de adoquín Y la de piedra Esto es lo que yo he construido hasta ahora Y esto Es rutazas entero No sé eh, Espero que les haya quedado claro que Rutazas Es muy muy largo, chau